Voy a invitar a todos a viajar un poquito más al norte. Nuestra próxima oradora es Carmen Alcázar. Ella es directora ejecutiva de Wikimedia México y trae con su ponencia una faceta eh, un poco diferente de lo que veníamos viendo, aunque la hemos mencionado. Carmen es politóloga, feminista y desde 2011 wikipedista. En 2015 fundó Editatona, un proyecto de reducción de la brecha de género en Wikipedia. Y sobre Editatona es que se va a tratar su ponencia que se llama Editatona, derribando el machismo en Wikipedia. Carmen, el piso es tuyo. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, buenas tardes Ciudad de México a todas, todos, todes. Estoy muy contenta de, de estar Acá de compartir este espacio con proyectos tan esperanzadores ¿no? de, de transformar eh, la Wikipedia de que llevamos varios años eh, conociéndola eh, en algo más adaptable a, a, a nuestra región. Eh, estoy muy contenta. Eh, quiero nada más, denme un segundito para. ahí se ve bien mi pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Y si avanza, ¿cierto? Sí. Ok. Sí, sí. Bueno, pues eh, muchísimas gracias eh, nuevamente, Anabela, gracias por, por la presentación. Eh, como bien comentabas, vamos a hablar el día de hoy de Editatona. Eh, Editatona es un proyecto que eh, nace en México y voy a contarles por qué. Solamente quiero eh, hacer el énfasis un poco en esta portada. Eh, esta es una manta que llevamos en, en abril del 2016 en la Ciudad de México y en varias ciudades muy relevantes de mi país, de México, hubo manifestación de violencia. Eh, en este caso, eh, un contingente de wikipedistas, de mujeres wikipedistas, llevamos esta, esta manta para eh, hacer énfasis en que la invisibilización de las actividades, de los logros de las mujeres, también es un tipo de violencia. Eh, fue muy, fue muy reconocida en toda la marcha y fue una marcha enorme que, que se dio en, en varias ciudades de, del país. Y bueno, pues Editatona surge por eh, una necesidad que voy a rápidamente, Coti lo mencionó bastante bien al inicio de su charla, eh, qué es Wikipedia, ¿Dónde nació? Bueno, cuándo nació, 2001, que ya, esto es como nada más un recordatorio a lo que Coti eh, o Constanza nos contaba al inicio de, de toda esta serie de charlas. Eh, hay algo aquí que me, me parece muy pertinente eh, hablar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de, de Wikipedia? ¿Qué, ¿Qué queremos hacer las personas que construimos Wikipedia? Pues lo que queremos es que haya un espacio libre Gratuito, sin publicidad, colaborativo, en el que cualquier persona del planeta pueda acceder a la suma del conocimiento de la humanidad. Ya nos contaban mmm, los compañeros, compañera y compañero que me antecedieron cómo eh, los esfuerzos están encaminados a hacer una Wikipedia en otro idioma, para que eh, las personas que hablen Guayú también puedan acceder a, a, a Wikipedia y a, y a todos los artículos que hay en ella. El, una de las características de Wikipedia es que cualquiera puede editarla y esto la convierte en el proyecto colaborativo simultáneo más grande en la historia de la humanidad. Estas son como las cosas, yo generalmente cuando hablo de, de Wikipedia digo estas son como las cosas buenas, ¿no? que, que de las cuales nos sentimos muy orgullosas. Pero también tiene Wikipedia un lado B, por decirlo de alguna manera al ser una representación de la sociedad, porque al final las personas que estamos involucradas en la creación de artículos, en la mejora, en la edición, pues somos parte de la sociedad, ¿no? Y, y es un reflejo Wikipedia. También pues se refleja con o algunas cosas que, que tal vez no, no nos gustan tanto. Eh, machismo en Wikipedia como pregunta y algunos indicadores que nosotras en 2014, eh, cuando digo nosotras me refiero a mujeres en Wikimedia México, eh, empezamos a identificar como posibles riesgos o posibles mmm, ejemplos de que había machismo. En 2012 la Fundación Wikimedia hizo una encuesta y arrojó como dato que de cada 10 personas que editaban Wikipedia solamente una era mujer. Nosotras a partir de ese dato empezamos a revisar junto con el apoyo de otras compañeras de, de, de otras latitudes, empezamos a revisar porcentajes en las biografías pensábamos, ¿en dónde nos puede afectar que no haya mujeres editando Wikipedia? Pues tal vez afecta en el contenido que hay en Wikipedia. Y en efecto, lamentablemente no nos equivocamos, porque en 2014, de cada 100 biografías que existían en Wikipedia en español, solamente un 12 eh, eran de mujeres. Y ese 12% eh, por ciento se refería a... Pasando un grupo como icónico o como de mujeres que sí o sí tenían que estar, y me refiero a pues, mujeres muy destacadas o que siempre en la historia pensamos en mujeres que hicieron algo en la historia, pues Frida Kahlo, Marie Curie... Eh, eh, Sor Juana Inés de la Cruz ese tipo de, de grupo icónico que estaba representado pero pasando ese grupo icónico la mayoría de profesiones que tenían las mujeres que estaban biografiadas en Wikipedia en español eran eh, actrices, cantantes, modelos, actrices porno. Nos hacía falta una diversidad en cuanto a las profesiones de eh, de, las, de las mujeres biografiadas y también nos hacía falta y nos sigue haciendo falta un porcentaje mayor de mujeres eh, que estén reseñadas o que tengan un artículo en Wikipedia en español. No sé por qué, como que se regresa. Eh, esto nos llevó también a preguntarnos qué es lo que pasaba y por qué había pocas mujeres editando Wikipedia en español. De ahí tuvimos algunas razones que podríamos pensarlas como externas a Wikipedia o un, a ciertas razones que están presentes en la sociedad, ¿no? La primera que Coti también hablaba de ella y no solamente para las mujeres, sino para toda la región de América Latina, es que Wikipedia se basa en el voluntariado. Esto quiere decir que necesitas tiempo para editar. Y como bien lo comentaba Coti, eh, en nuestra región generalmente tenemos dos trabajos para que podamos acceder a... a pues a los servicios básicos, ¿no? Eh, y esto nos restringe el tiempo que tenemos para hobbies, para, pues sí, para podérselo dedicar a un voluntariado. Y en el caso de las mujeres eh, se complica aún más la cosa porque en lugar de tener una doble jornada, generalmente tenemos una triple jornada. Es decir, que terminamos nuestras actividades remuneradas y tenemos que porque así la sociedad nos lo impuso, nunca lo elegimos, tenemos que eh, hacer las actividades o los trabajos de cuidados que no están remunerados. Y esto pues, nos hace que si a lo mejor un varón llegando a casa de la oficina a las 6 de la tarde, pues le quedan o seis 7 de la tarde, le quedan un par de horas de, en el día como para poder contribuir en Wikipedia, como para poder investigar, redactar, editar y subir un artículo a Wikipedia, pero las mujeres generalmente nuestra jornada termina al finalizar la cena. ¿no? Eh, entonces nos restringe un poco más el tiempo. De ahí también partimos de eh, otra razón que es externa a Wikipedia, que se refiere a a la brecha tecnológica que tenemos eh, las mujeres tampoco es pedida. O sea, como que siempre hemos llegado tarde al contacto con las máquinas, contacto con los automóviles, en las fábricas y con la computadora. Y al menos en México, en algunos sondeos que hicimos, nos, nos dimos cuenta que la mayoría de las casas en donde había eh, computadoras, eh, la mujer no tenía acceso prioritariamente. Siempre se le daba prioridad al al papá o a los hermanos para que hicieran uso de la computadora. Y esto además de que no hace que no tengamos un, un, un instrumento con el cual poder editar Wikipedia, también hace que haya un cierto miedo o desconfianza al usar una plataforma nueva. Si ustedes eh, empiezan a editar el día de hoy Wikipedia, se van a dar cuenta de que es una plataforma bastante amigable, bastante intuitiva, pero si hablamos de hace cinco o seis años, no, un poco más, unos seis o siete años, que yo llevo 11 años editando y la primera vez que edité Wikipedia fue miedo y pese a que por privilegios tuve acceso a una computadora, tenía tiempo libre, pero había cosas que yo no entendía y que además me daba miedo romper, ¿no? Algo que nos falta eh, o que tienen mucho y, se, y monopolizaron la audacia, eh, los varones, ¿no? Los varones se atreven en el momento y dicen, esto va a ser así, así le voy a hacer y, y si se rompe, pues ni modo. Las mujeres generalmente vamos con un poco más de miedo o desconfianza. Y estas dos cosas nos hacen eh, llegar... Estas, estas dos cosas son como externas. Eh, eh, hay más razones, ¿no? Pero estas son como las más presentes en, en la ausencia de mujeres editando Wikipedia. Y después tenemos ya las razones internas. Ya lo que nos corresponde nos toca en Wikipedia y hablando específicamente Wikipedia en español, que es evidente que hay machismo, es eh, no tan evidente, pero está bastante documentado que hay acoso, que hay mansplaining, que hay una revisión, también Fernando hace rato lo mencionaba, hay una revisión adicional a los artículos que hablan sobre mujeres, hay una exigencia adicional, eh, siempre se pone en duda la, la relevancia enciclopédica, se ponen en duda uh, los premios o los títulos de los libros, me pasó, por ejemplo, que en algún momento, en algún artículo de una mujer, se mencionaba que tenía dos publicaciones, eh, dos, dos libros, y, y uno de los argumentos por los cuales borra el artículo es que esos dos libros hablaban de maquillaje como si eso en alguna regla de Wikipedia fuera prohibido o si no se pudieran hacer artículos de autores o autoras que escriban sobre, no sé, automovilismo, deportes o no sé, o sea, no hay en ningún lugar de Wikipedia un lugar en donde, eh, perdón, en ningún lugar de Wikipedia hay una razón en donde diga, estos libros sí se pueden, estos no, pero siempre cuesta más trabajo crear el artículo de una mujer y no solamente por lo interno a Wikipedia. También es cierto que las mujeres vivimos en una constante invisibilización externa a Wikipedia. Es decir, no, la invisibilización de las actividades de las mujeres no empezó en Wikipedia. Empezó eh, o fue trazada como la sociedad. Casi no se habla eh, de, casi no hay reportajes, por ejemplo, en mi país, que, que tenemos pocos años con una liga, eh, femenil de fútbol, soccer, eh, casi no se hacen reportajes de las futbolistas, no se habla nunca de las finales, o se habla pero no en la portada, no, no, no en la primera plana de los medios, sino ya más adelante, y además también tenemos que vivir con eh, reseñas sexistas, eh, reseñas machistas, en donde se prioriza, por ejemplo, en alguna nota... Y eh, decía, deja al novio por irse a jugar fútbol, ¿no? Ese tipo de cosas jamás nos vamos a encontrar en, en notas periodísticas de varones. Y cuando nosotras hacemos una búsqueda de, por ejemplo, eh, siguiendo en el ejemplo del fútbol, de un delantero de la selección nacional mexicana de fútbol, pues vamos a encontrar miles de notas o cientos de notas periodísticas, entrevistas crónicas, reportajes, etcétera Y cuando hacemos esa búsqueda... Eh, con la delantera de la selección nacional femenil de fútbol, encontraremos dos o tres notas, dos o tres sitios, generalmente solamente el sitio del club, y esto nos hace más difícil aún la creación de los artículos. Entonces se combinan todas las razones. no Por ello es que después de algunos años de dar talleres eh, y de percatarme de que cuando dábamos talleres mixtos, y alguna mujer hacía una pregunta, casi siempre había un varón diciendo, ¡ay, eso es muy fácil! ¡ay, eso cómo es que no lo sabes! Eh, aunque ellos no lo supieran, ¿eh? porque también estaban ahí en el mismo taller básico para editar Wikipedia, pero lo que sucedía es que esto des desmotivaba o desincentivaba la participación de las mujeres en, en el resto del taller. Entonces decidimos hacer eventos separatistas en el cual eh, empiezan con un taller Aprendemos a editar entre todas y después nos ponemos a crear artículos de mujeres. Eh, mayoritariamente eh, creamos biografías de mujeres para que podamos atacar ambas cosas, ¿no? Que haya más mujeres editando Wikipedia, pero que también haya una mayor diversidad de artículos que hablen sobre mujeres en Wikipedia en español. Esto en algún momento, recuerdo que Ana Torres, eh, la directora ejecutiva de Wikimedia Argentina, le llamó la versión feminista de un editatón y a mí me pareció la mejor descripción de, eh, para, para una editatona. Entonces, en la editatona, de manera separatista, al menos en México, hacemos talleres y maratones de edición para mejorar y crear artículos de Wikipedia o entradas en Wikidata o subir imágenes en Wikimedia Commons que tengan que ver con eh, mujeres. Es un espacio seguro, confiable, en donde entre todas, con mucha paciencia, con mucho amor, con calma, vamos a aprender, vamos a irnos asesorando unas a las otras, para que eh, podamos evitar tener esta desconfianza o este miedo de enfrentarnos por primera vez a una plataforma que pues, no conocemos. También en las editatonas procuramos tener servicio de guardería por si tienes hijos, hijas, hijes, para que puedas des desentenderte por un par de horas y poder, eh, pues, eh, con todo el esplendor en su totalidad, eh, dedicarte a editar Wikipedia. Eh, siempre hay eh, personas, mujeres, que estamos dispuestas a... A atender dudas, a resolverlas si no lo sabemos, a preguntar, a, a investigar, para que a ninguna nos quede eh, dudas y que todas podamos editar con, con confianza lo mismo, eh, el, el, la razón que les decía en cuanto a poca bibliografía o pocas referencias sobre mujeres, hacemos una búsqueda previa para que el día de la editatona tengamos suficiente bibliografía para que se puedan desarrollar los artículos y son eventos muy divertidos en donde todas, bueno, la pasamos bien eh, nos emociona mucho la primera vez que subes un artículo en general es muy emocionante, pero cuando estás en un grupo de puras mujeres es como aún más eh, divertido hacemos escándalo, hacemos bailes para que eh, podamos sentirnos muy incentivadas, ¿no? Pod podamos tener un, un gran incentivo. Y bueno, dentro de los logros pues se han hecho editatonas en más de 13 países de toda la región de América Latina y España, eh, se han hecho eh, editatonas eh, sobre distintas temáticas que vamos a ver un poquito más adelante y pues tiene un par de premios, editatona eh, hace algunos años, eh, la Ciudad de México entrega una medalla, el Instituto, bueno, ahora es la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, entrega una medalla. Eh, fue entregada por los aportes a la ciencia y la tecnología en el fortalecimiento de las mujeres y también eh, ganó el premio Frida que fue otorgado por la CNIC y el gobierno de Canadá. Algunas editatonas que hemos hecho en, este, en estos siete años, pues van de diversas profesiones. Nunca o tratamos nunca de hacer editatonas sobre... Eh, actrices o sobre cantantes o sobre modelos, porque de eso ya hay mucho, pero por ejemplo aquí destaco la editatona que hicimos, dos editatonas que hemos hecho sobre mujeres en el cine, que no sean estas otras profesiones que ya mencionaba, no que hablemos sobre productoras, guionistas, directoras, fotógrafas, sonidistas, toda la diversidad de profesiones que eh, se involucran cuando se hace una, una película o cualquier material eh, audiovisual. Y hemos hecho también algunas editatonas eh, en algunos estados de la Ciudad de, de México para, no, para descentralizar todo el esfuerzo y el trabajo que se hace en la Ciudad de México. Y bueno, creo que ya me estoy comiendo el tiempo, entonces eh, ya por último les quiero, les quiero dejar las redes, de editatona. Si quieren hacer una, no importa en qué país estén, contáctenos y vamos a hacerlas en compañía. Muchas gracias.